Bueno, buenas tardes. Creo que ya estamos en vivo en el grupo de Facebook. Confírmame, Blainis, ¿ya nos ves ahí en el grupo? No tengo abiertas. A en esa mano, aquí en eso. En vivo en el grupo de Facebook. Confírmame. Blainist, sí, aquí estoy viendo. Oh, sí, aquí ya, ya estamos online. Ya me sale. Eh... Bueno, esperemos, esperemos unos minutos a ver que, que empiece a llegar la gente al entrenamiento. Lo que hemos hashtag en vivo. Pongamos ahí hashtag en vivo. El entrenamiento de hoy va a estar muy bueno porque es algo que no es muy común, pero que en vista de que a veces hay necesidades y con tantos cambios que han habido sobre todo con el nuevo mailing box que nos ofrece muchas ventajas, pero que aún no está integrado con todas las herramientas, eh, le encontramos una, un ladito para poder hacer ciertas cosas adicionales y eh, poder crear automatizaciones como las que vimos los viernes anteriores. Eh, vamos a ver quién está por aquí, leonar Caridad. Walter Antonio Sandoval, Jorge Pincus. Hola, Jorge. Hoy, Diego Sánchez. Eh, hoy, nosotros creamos para este entrenamiento, hemos creado un embudo fuera lo no normal. La idea de, del entrenamiento de hoy es mostrarles eh, otra posibilidad de capturar prospectos desde Facebook, esta vez usando el chatbot y usando un flujo con una serie de preguntas que nos va a ayudar a filtrar a nuestros prospectos antes de entregarle la información eh, que queremos entregarle, ya sea dar un de un entrenamiento, de un sistema, de un producto, eh, de cualquier tipo de negocio. Y después de que esta persona ya esté, pase por esta serie de preguntas y esté convencida de que lo que le estamos ofreciendo ahí puede ser interesante para él y nos deje su correo electrónico, desde ahí partamos para generar toda una automatización. En, esta, en este entrenamiento vamos a usar diferentes herramientas. Eh, vamos a usar el chatbot. Vamos a usar eh, mailingboss 3.0. Vamos a usar el CRM nuevamente, una herramienta super poderosa Vamos a usar Mail Inbox 5.0. Vamos a usar el, work, el Workflow eh, y automatizaciones de Builderol 5.0. Y vamos a, auto, a, a utilizar la automatización de WhatsApp. Esas son las herramientas que vamos a usar sí, en este entrenamiento de hoy. Inicialmente... Eh, esto, voy a compartir mi pantalla con ustedes de una vez. ¿Dónde está mi? Cero pack ese no se río. ¿Cómo? Cero pack de herramientas que vamos a usar, las mejores. Claro, claro, claro. O sea, la idea es que aquí todos nos enteremos nos entendemos de, del potencial que tenemos al tener tantas herramientas integradas, o sea, realmente el, eso nos abre un abanico de posibilidades y eso es lo que hemos querido mostrarles desde, el, desde dos viernes anteriores, las cantidad de cosas que podemos hacer con las, con las diferentes integraciones y hoy les vamos a mostrar una adicional. Eh, como, como recordatorio, les digo que estos eh, entrenamientos van a quedar grabados dentro de la base de conocimientos en español. ¿Cómo llego a la base de conocimientos en español? Pues aquí al lado del logo de Bilderol, dentro de la oficina de Bilderol, está este ícono que es un librito. Si dan clic ahí, se va a abrir esta página que es la base de conocimientos en español, donde ustedes van a poder encontrar tutoriales actualizados de todas las herramientas. Eh, además, vamos a tener aquí los eh, entrenamientos que estamos impartiendo todos los viernes. Si dan clic aquí en miembros nuevos, aquí hay una opción que dice entrenamiento de los viernes. Si dan clic ahí, ustedes ya van a poder ver que aquí tenemos el entrenamiento del primer viernes y el entrenamiento del segundo viernes. Yo creo que aquí podríamos de pronto, Vladimir, agregarle la fecha en la que se hizo cada entrenamiento como, como información adicional. Un paréntesis, sí, claro. Para eh, que sí, un eh, orden, ¿no? Como un orden también de... Exacto. Aquí en la página principal, también donde está el horario de los viernes, que es todos los viernes a las 3 de la tarde, eh, también hay un enlace que nos va a llevar a esa página donde vamos a encontrar los entrenamientos que estamos impartiendo en estas sesiones de los viernes. Eh, ya visto esto, entonces les voy a mostrar y les voy a explicar el embudo que creamos para ustedes. Al final, eh, les vamos a dar una copia para que ustedes puedan descargar del flujo del chatbot y les vamos a enviar también el enlace para que ustedes puedan descargar ese pequeño embudo que nosotros creamos ahí. Eh, aquí, pues... Eh, Ustedes ya conocen el Cheetah Funnel Builder. En el Cheetah Funnel Builder ustedes pueden arrancar desde cero todo su embudo y generar todo el embudo en Chita totalmente automatizado de acuerdo a lo que ustedes hayan realizado aquí en esta aplicación. Pero también lo pueden usar para crear simplemente el Group o el diagrama del embudo, que, que es este caso, el que lo utilicé para poder mostrarles a ustedes y que entiendan mejor ¿Cuál es el flujo de todo lo que hicimos? Entonces, eh, voy a, grabar, a ver si lo puedo agrandar aquí un poquito más. ¿Cómo, ¿Cómo se ve ahí la pantalla? Blan? Se ve, ahí lo, lo veo súper. Se ve okay. encajado, pero. Pero se, se lee ve bien. Más. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Ahí. Perdón. Ahí, perfecto, ahí está perfecto. Listo. Entonces, eh, todo inicia en el bot. La idea es que. Si ustedes están corriendo una campaña o lo están haciendo de tráfico orgánico, pues envíen la gente con un enlace o con un botón, un botón a iniciar el bot. Al iniciar el bot, como les dije, hay una serie de preguntas en el flujo. Las preguntas son muy directas de, de respuesta sí o no y de acuerdo a lo que, es, a lo que el prospecto le dé clic al sí o al no, lo va a llevar a un siguiente paso hasta que al final... Eh, le va a pedir su correo electrónico. Al pedir el correo electrónico, va a quedar registrado en la lista de mailing boss 4.0. Ojo, aquí hay una cosa muy importante que tengo que decirles, y es que, ¿por qué lo hicimos con, con, con el mailing boss 4.0 o 3.0? Pues la versión antigua, es porque el chatbot todavía no está integrado con mailing boss 5.0. Cuando esto suceda, vamos a omitir la parte de la conexión a la lista de 4.0. Por ahora, no está integrado 5.0, pero eso no quiere decir que no podemos usar las bondades que nos trae Mail Boss 5.0 para crear un buen flujo y una buena automatización integrando WhatsApp. Entonces, eh, llegamos a la lista de Mail 4.0, llega un correo electrónico al usuario para que, Confirme su correo. En este caso le estamos diciendo que por favor vaya y le dé clic al enlace para ir directamente a la página del entrenamiento o donde vamos a dar el, el webinar o donde le vamos a dar toda la información de lo que le estamos ofreciendo. En este caso, el ejemplo que nosotros hicimos fue un caso de sistema de afiliados y las preguntas están enfocadas al sistema de afiliados. Y al caer en la página, eh, al darle clic para ir a ver el entrenamiento, pues llegamos a una página donde va a haber un video. En este caso la página no tiene un video, pero la idea es que ahí hay un video donde ustedes hablen del sistema de afiliados, de su producto, de su sistema, de lo que quieran ofrecer. Adicionalmente en esa página va a haber un botón, pues después de, de la persona ver el video, ustedes pueden organizar para que el botón aparezca de una vez todo el tiempo o a la mitad del video o al final del video esta persona ya pasó por un filtro del chatbot, pasó por, por todo el, el, la visualización del, del video, es una persona que ya está interesada en lo que ustedes están ofreciendo, así que ahí vamos a mostrar un botón donde le vamos a preguntar a esa persona que si quiere activar las notificaciones de WhatsApp. Al llegar a esa página, le vamos a asignar un tag para saber el comportamiento de este usuario. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar el CRM para hacer este proceso. Eh, si la persona sí. que llegó al landing le dio clic al botón para, para activar las notificaciones de WhatsApp, va a caer en esta página donde vamos a tener un formulario. Eh, ah, perdón. Primero, le vamos, a, le vamos a, a, a colocar un tag que se llama actualización de datos y ese tag activa una automatización que es eh, mover el prospecto de la lista de mailing boss 4.0 a la lista de mailing boss 5.0. A este punto ya tenemos a ese lead dentro de mailing boss 5.0. Si él modifica los datos, ¿qué quiere decir? En este formulario... Primero tiene que confirmar el correo electrónico que ya registró. Como en el chatbot solamente nos dejó el correo electrónico, aquí le vamos a pedir su nombre y le vamos a pedir los datos de su teléfono. Esa persona va a llenar este formulario y le va a dar clic en enviar y esos datos se van a actualizar directamente en la lista de mailing Inbox 5.0. Recuerden que mailing Inbox 5.0... Un prospecto es único y puede pertenecer a muchas listas, pero sigue siendo un solo lead. Entonces, al entrar, todos sus datos se van a modificar, pero sigue siendo un, un solo lead. No va a haber múltiples datos en diferentes listas. Eh, después de, de realizar esto, con, este, con ese tag, partiendo del tag, de actualización de datos, ejecutamos otro otro, otro, otra automatización en el workflow, que lo que va a hacer es, coger los datos de, este, de esta persona y pasarlos a una lista que ya tiene configurado todo, lo, todo el esquema de automatización de WhatsApp. Así que, cuando hace esto, hace todo este proceso detrás de, de cámaras, y cae en la página de gracias. Al caer en la página de gracias, le vamos a asignar un tag de WhatsApp que nos va a disparar otra, otra automatización en el, en el workflow que va a permitir que le enviemos un mensaje a WhatsApp diciéndole, bienvenido, gracias por activar las notificaciones de WhatsApp y al mismo tiempo le podemos enviar una campaña de correo. Y ahí en adelante, ya todos los mensajes y las campañas que ustedes quieran hacer ya sea a través de WhatsApp o a través de correo electrónico se van a poder hacer porque este este lead ya está en Mailibot 5.0 y está confirmado ese es todo el proceso que estamos haciendo eh, para poder usar el chatbot en este momento y terminar con las a, a, automatizaciones que tenemos en Mailibot 5.0 uh, está buenísimo <risa> Está Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas, Vladimir? ¿Tienes algún comentario? Yo opino que eso es la locura. <risa> ¿Por qué? Porque... volar la cabeza eso. Claro, no, imagínate, es que si ustedes analizan muy bien el hecho de tener... Aquí hay varias herramientas muy poderosas, pero yo quiero resaltar, y ahorita vamos a mirar en detalle, el CRM, como, como decía Sergio, detrás de cámaras, va a estar ayudándonos como nuestro asistente personal... Haciendo todo el proceso de notificar al uno una herramienta, a la otra herramienta y se encarga de ponerlas a andar a todas para que, digámoslo, lo que tú tengas configurado en cada una se active. Y ahí es donde viene el poder de, de cómo es de, de fácil tener las herramientas interconectadas en toda la plataforma. Eso es algo genial y algo que es a que él solito conecte los dos mailing boards, haga todo el proceso, asigne etiquetas y, y se disparen todas las cosas. O sea. Entonces, es algo genial que va a servir muchísimo, pero muchísimo para todos aquellos que tengan diferentes soluciones, sean de productos propios, como incluso de clientes, que es como el caso mío de nuestra agencia, que tenemos clientes a los que esto nos sirve mucho, porque sabemos cuánto cuesta un CRM ahí afuera, ¿no? Ustedes, los que han no usado un CRM, como Hubspot por ejemplo, es muy bueno, pero es muy costoso. Eh, y ahora, incluso, no hay ni siquiera CRM que tengan tantas conexiones así de sencillas. Entonces, no, para mí es algo genial. A ver, coloquen ahí, genial. Está genial en el, en el grupo, a, a ver quién es... A ver quién es les Oye, sabes, también. ¿sabes qué pienso yo? Yo, oh, creo y... que es que como, yo creo que es que como que no han entendido la verdad, porque si no ese chat debería estar ardiendo en este momento. Yo No, no, no han entendido lo que vamos a hacer hoy, eso es lo que pasa. Yo creo que Coloquen sí. ahí candela en el chat, porque si no, nos dan, no nos van a motivar para empezar. Porque o, se choqueó, o, esto... o están en shock. Todavía no han podido sí, asimilar... Sí, sí todo lo que, lo que estamos haciendo. Ellos eh, nos volvimos locos usando Mail Inbox 4 y Mail Inbox 5 y CRM, pero <risa> se van a dar cuenta al final que es una automatización muy poderosa para que ustedes puedan usar en sus diferentes negocios. Sobre, sobre todo los que hacen anuncios en Facebook, ¿no, Sergio? Sobre Porque todo imagínate los que están haciendo anuncios en Facebook. Eh, ya no ya necesitas sea, tener oh. una página de captura. Ya sea orgánico o ya sea pago, pero realmente es, es evitar ese, ese salto de Facebook a un landing page para tratar de, entre comillas, eh, reducir el riesgo de que Facebook nos eh, penalice porque no le gusta lo que tenemos en nuestro landing page. Eh, bueno, yo creo que ya después de todo este preámbulo, eh, le voy a dar la palabra a Diego, que Diego nos va a mostrar la parte del chatbot. Duro el duro del chatbot. Diego, nosotros ya, ya hicimos la automatización, todo el ejemplo completo que al final se lo vamos a mostrar. Eh, entonces, Diego, lo que va a hacer es, va a, crea, va a ser un ejemplo muy corto para que ustedes vean cómo se crea ese flujo. Vamos a crear un flujo pequeño de tres pasos, pero después de, de que aprendan cómo se hace, les vamos a mostrar el flujo que creamos con todas las preguntas para que ustedes se den cuenta ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy con este, con este entrenamiento? Además, ese flujo se lo vamos a compartir a ustedes para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan instalar en su propio chatbot en sus cuentas. Entonces, ¿A quién le gusta lo de afiliados, el sistema de afiliados? Bueno, eso, eso es un propio chatbot que Diego mismo usa para su propio negocio de afiliados. Así que imagínate, van a tener el mejor chatbot de uno de los mejores afiliados que hay acá en la comunidad española. Imagínense. O sea, pilas ahí, ya Exacto. saben, pendientes Entonces, bueno, eh, démosle la palabra a Diego para que comencemos con, con esa primera parte. Listo, gracias, gracias, eh, Sergio, gracias, Vladi. Vamos aquí a ponernos a compartir pantalla de una vez. A ver si ya hay, motiva ya hay motivación en el chat, de... o, o todavía no. A ver, ponen allá. Yo les puse el Diego chat y, no, y ahí solo uno colocó. <risa> Chico, la verdad que esto les va a ayudar muchísimo para el tema de los baneos de Facebook, los que hacen publicidad, pues, eh, a cuántos que hacen publicidad digital les ha baneado Facebook la, las cuentas, pues es más fácil llevarlos a un chatbot, hacer unas preguntas filtro y directamente al embudo. Listo, vamos a aprender eso. Eh, ¿Me permites compartir pantalla, Sergio, para...? a mostrarles qué es lo que vamos a hacer. Listo, ya hay candela, ya vi ya vi candela ahí en el chat, ¿sí? Porque es que bien esto... Día, todo el mundo ahí. Bueno, vamos a ver si se merece, vea, Sergio, si se portan bien, le regalamos el, el, el chatbot. Si no se portan bien, entonces nos, eh, omitimos el chatbot al final para que lo puedan usar. Listo, Diego, ya quedó habilitado. Listo, perfecto. Ya está aquí, perfecto, ahí ya pueden ver la pantalla, sí, ¿cierto? Sí. Bueno, este es el chatbot que vamos a, eh, que ya está configurado. Vamos a crear uno nuevo desde cero. Eh, tres pasitos, muy sencillo. Pero más o menos les, vamos, les voy a mostrar cómo luce este chatbot de aquí. Este es el que se van a descargar al final de, si se quedan hasta el final, se lo descargan. Si no, no, miren, ahí está. Este es el chatbot. Que se van a descargar para de preguntas filtro listo y eh, vamos a, a crear uno sencillo para que sepan más o menos cómo se hace las personas que no tengan todavía mucho acercamiento con el chat de facebook pues el chatbot para que lo aprendan a hacer eh, fácilmente para empezar un nuevo chatbot vamos un nuevo flujo perdón nuevo flujo vamos a, a bueno empezamos con el flujo sergio yo creo que las Conectar la página y eso sí, no hay necesidad de explicarlo, ¿cierto? Ya Sergio lo explicó, eso ya ahorita es el chatbot. Sí, yo creo que ya todos saben conectar la página, de la fanpage de Facebook al chatbot, ¿verdad? O sea, es Si sí, no, igual ahí tienen los tutoriales, desde... esa parte que son detalles, lo tienen los tutoriales ahí. En el sí, no, eh, por cuestiones de Listo. tiempo, eh, tenemos que omitir ciertas cosas y realmente enfocarnos en, en todo el tema específico del entrenamiento. Eh, ¿cómo, creer, cómo conectar una página. Todos esos pasos adicionales en la base de conocimiento en español están todos los tutoriales de cómo configurar el chatbot. Perfecto, sí, entonces vamos de una al flujo. Entonces vamos a darle un nombre al flujo. Eh, vamos a colocarle prueba y el día de hoy, viernes, listo. Entonces le colocamos un nombre al flujo. Y aquí se nos habilita esto primero. Entonces vamos a colocar eh, flujo interactivo, ¿sí? Para ir viendo cómo va quedando el flujo. Entonces aquí ya tenemos, esto es lo que automáticamente nos crea el chatbot. Lo que tenemos que hacer aquí es darle el nombre al flujo. Yo sí les recomiendo siempre denle el nombre al flujo para, para ser más ordenados y pues para que después no vayamos a, a, a confundirnos en el momento de conectar los botones. ¿Listo? Entonces, Sobre todo cuando ya tienen hartos, hartos flujos, eso se vuelve una locura. Sí, sí, es mejor irles dando el nombre al flujo. ya le damos el nombre al flujo, la etiqueta se la dejamos otro, estas son etiquetas que maneja directamente Facebook. Recuerden algo muy importante y es que eh, esta, esta técnica con el chatbot eh, funciona cuando tenemos, eh, cuando llega la gente directamente al chatbot y lo vamos a filtrar y lo vamos a direccionar hacia otro lugar. Pero si no, no nos, ya no sirve, recuerden que Facebook ya no deja mandar mensajes después de 24 horas a los suscriptores de nuestro chatbot. Nos pueden banear la cuenta. Ahí sí, tienen que tener mucho cuidado con eso. Nos sirve cuando el usuario interactúa con el bot y lo direccionamos hacia otro lado. Si ya han pasado 24 horas, es mejor no enviarles mensajes al Messenger. Por eso es que los vamos a llevar a WhatsApp, al email y todo esto. Para que te lo tengan en cuenta listo vamos a añadir un texto con botones para añadir un texto con botones simplemente le damos clic aquí a este botón de aquí y ya como pueden ver aquí se añade este mensaje con botón y acá también vamos viendo cómo queda entonces por ejemplo utilicemos la etiqueta del nombre aquí tenemos la etiqueta la podemos colocar ahí para personalizar el mensaje hola eh, Preguntas filtro. Aquí necesitamos hacer preguntas filtro. Eh, vamos a colocar esto muy breve. Necesitamos saber si este entrenamiento es eh, necesitamos saber si este es adecuado para ti. Es adecuado para ti. Listo. Entonces, responde las siguientes preguntas. Bueno, aquí le, le damos preguntas de sí o no. Esta, esto es importante. Eh, Preguntas donde el usuario sea, tenga dos opciones nomás, sí o no, sí o no, sí. Está bien, entonces no vamos a entrar mucho en el copy. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor, yo sé que sí. Eh, Adecuado para ti, está bien. Entonces aquí antes de ir a configurar el botón, démosle clic en guardar cambios, porque si no, ustedes le dan clic acá y se les borra lo que tienen acá. Siempre guardar cambios antes de hacer otra cosa. Aquí tenemos dos opciones añadir botones sí o añadir respuestas rápidas vamos a hacer el ejercicio con botones entonces si nos dice que sí si nos dice que sí vamos a abrir otro paso vamos a darle clic aquí en acción vaya al paso como no tenemos otro paso sino el de bienvenida pues le decimos que cree uno nuevo y damos clic en guardar aquí también podemos añadir tags y todo eso pero esto no lo vamos a ver en esta en, esta, en este entrenamiento. Listo. Como pueden ver, ya él automáticamente me crea un nuevo paso. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Pues darle el nombre a ese paso. Inmediatamente me lo crea, es mejor bautizarlo. Entonces le vamos a colocar primera pregunta. Primera pregunta. Enviar. ¿Listo? Entonces ahí ya lo vamos organizando. Aquí puedo agregar otro botón. Puedo darle clic aquí en agregar otro botón. Y... Vamos a colocarle acá en la etiqueta no. Y aquí vamos a ir al paso. Tenemos todas estas opciones, abrir una URL, pero en este caso lo vamos a utilizar con el paso, crear nuevo paso. Así vamos construyendo todo nuestro flujo. Como ustedes se pueden dar cuenta, ah, espérense que lo creé mal aquí yo. Vamos a eliminar este paso de acá. Porque tengo que darle clic al paso donde voy a ejecutarle esa acción. Entonces le doy clic a este paso y aquí ya tengo los botones. Sí, voy a agregarle un nuevo botón. No. A darle siempre las dos opciones a la persona. No. Y aquí vaya al paso, crear nuevo paso, guardar. Y ahí sí ya tenemos, eh, aquí le colocamos respuesta negativa. Vamos, vamos bautizando cada uno de los pasos. Bien. Entonces, de esta forma, es, podemos ir creando todos los flujos que nosotros queramos. Podemos ir llevándolos a, un, a, unas, a una página, a otros pasos, a otros flujos. También podemos llevarlos a flujos diferentes. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es hacer unas tres preguntas, más o menos, unas tres preguntas que sean muy certeras y que sean de, que filtre, que filtren bastante a, a, al usuario para que el, el embudo, ahí en ese embudo pues nos lleguen prospectos más cualificados, ¿Vale? Entonces aquí respuesta negativa, simplemente le damos clic acá nos lamentamos lamentamos eh, bueno, lo, lo lamentamos lo lamentamos nos vemos en una próxima en el flujo que nosotros hicimos con Sergio y con Vladimir no le damos tantas salidas, pero esto va a ser solamente un ejemplo, ¿vale? Nos vemos en una próxima ocasión. Una próxima ocasión. Listo. Y nos despedimos de la persona. Pero acá sigue nuestro flujo. Este botón sí si lo podemos quitar. Para que ya no haya más interacción por este lado. Si nos dice que no, ya no hay más interacción. Listo. Si nos dice que sí, acá estamos en este otro paso. Entonces, aquí es donde va la siguiente pregunta, y así vamos a hacer la siguiente pregunta y así sucesivamente. Pero en este caso, para no ir a alargar mucho esta parte de la creación del flujo y, y la creación de estos pasos del bot, vamos a colocar aquí ya la captura del prospecto. Aquí es donde vamos a decirle al prospecto: Esta es nuestra primera parte del embudo. Aquí es donde le vamos a solicitar el email para que se conecte directamente con nuestra lista de mailing box. En este momento, ya como lo dijo Sergio, se conectará con la lista de Mail Inbox 4.0. ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es a preguntarle aquí, eh, vamos a elegir la opción de captura de emails. Esa opción la tenemos acá abajo. Damos clic al paso, primera pregunta. Y acá tenemos la opción recolección de emails de Mail box. Damos clic aquí. Bien. Y aquí ya tenemos en este paso. Aquí vamos a borrar este que dice mensaje con botón. No lo vamos a necesitar. Y aquí ya tenemos eh, en el paso, tenemos esta que dice integración con Mailing Voice. ¿Vale? Está ahí. ¿Vamos bien? Vamos bien. Dígame ahí, eh, dedito arriba. Súper sí. bien, súper bien. Está súper claro. Hasta ahora. Entonces, esto es muy básico, pero les va a servir para crear sus chatbots. Es que no necesitan nada más. No hay que complicarnos eh, en, en la creación de estos chatbots. Es hacerlo, las preguntas deben ser muy puntuales y hacerlo siempre de manera muy simple. Ustedes le pueden colocar emoticones y todas las cositas si ustedes quieran, pero ya es de... Ahorita de la... ya cuando estemos en la prueba, eh, que ahí están preguntando cómo se ve en el chat, que se agrega los botones, sí los agrega. Ahorita lo vamos a ver en la prueba ya que se hizo real, que es la que ustedes van a tener, cómo se ve cuando mostremos el Messenger, cómo se ve una conversación que ya tuvimos con el bot. Eso, perfecto. Y eh, bueno, otra opción que me parece importante mencionárselas es, aquí estoy utilizando botones, pero ustedes también pueden utilizar algo que se llama respuestas rápidas. ¿sí? La diferencia entre un botón... Y una respuesta rápida es que la respuesta rápida aparece como opción, pero una vez el usuario le da clic a la respuesta rápida, ella se desaparece y ya no se puede volver a presionar esa opción. Esa es la, la diferencia. Los botones sí quedan fijos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Messenger, cuando estamos eh, interactuando con nuestro chatbot en el Messenger, si el usuario le dice que no, en, esta en este paso, por ejemplo, si le da la opción no, el bot le va a entregar este mensaje. sí Pero este mensaje va a quedar arriba, en la parte de arriba. Entonces, le va va a tener él en el Messenger va a tener los dos mensajes. Si él se devuelve un poco y le da clic así, en la parte de arriba, entonces ya va a seguir el flujo. Esa es la diferencia entre una un botón y una respuesta rápida. La respuesta rápida les va a aparecer. Está bien y le aparecen las dos opciones. Sí o no. En el momento en que la persona responda, las respuestas se desaparecen y ya no va a tener la opción de devolverse. Entonces ustedes ahí tienen que evaluar qué les conviene más. Si la persona pueda devolverse en el flujo y tomar otro camino o simplemente eh, la respuesta que dio ya fue definitiva y ya no puede hacer nada más. Perfecto. Todo eso depende del nivel de filtrado que ustedes quieran hacer. ¿Qué tanto, qué tantas opciones le quieren dar a su prospecto? Si quieren ser muy estrictos, la respuesta rápida sería la opción, pero si quieren ser un poco flexibles, los botones definitivamente son la opción indicada. En este caso, el ejemplo lo hicimos con botones y ya eh, en este momento Diego ya nos va a mostrar el flujo que nosotros ya hicimos completo. De hecho, vamos a compartir con ustedes ese, ese enlace para que ustedes le den clic, inicien el bot y puedan ver exactamente cómo funciona. Perfecto, ya lo van a probar. Van a, van a probar el bot eh, en vivo y en directo. Rápidamente, ¿cómo configuramos el Mailing Boss? Muy simple. Acá arriba, primero, texto de pregunta. Pues vamos a preguntarle cómo es tu email. ¿Vale? Esa es, esa es la pregunta que le va a hacer el bot a la persona para antes de que el, el usuario deje su correo. Texto exitoso. Cuando el, el email ha sido registrado, ¿Qué es lo que le va a responder el, el bot? Tu email ha sido registrado correctamente. ¿Listo? El, el otro campo, texto fallido. ¿Qué sucede cuando un usuario coloca cualquier cosa que no es un email. Porque el bot evalúa si la persona respondió con un email o con otra cosa que no es un email. Entonces, si es, si es algo que no es un email, ese es el texto que le va a saltar. Entonces, le vamos a colocar eh, el formato no coincide con un email. Listo, seguimos. Texto reservado. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para cancelar la recolección del email. Si la persona escribe no en el chat, pues se va a saltar este texto de acá. Recolección de email finalizada. Listo. Sí. Y esta es la palabra que cancela en la recolección. En este caso es no. Si la persona nos llega a escribir no, ya no le va a pedir más el email y le, le manda este mensaje. Y aquí es donde escogemos la lista. ¿sí? Aquí escogemos la lista que, eh, va a donde vamos a registrar a ese usuario. Entonces ya saben que eh, de ahí tienen que configurar la lista para que lo mande a la página que ustedes deseen. Todo eso ya está explicado dentro de, de la base de conocimientos para que tengan en cuenta eso. Entonces aquí lo mandamos a la lista, damos clic en guardar cambios y listo. Ahí ya quedó configurado nuestro bot. Ahora les voy a mostrar el, el bot que van a probar ustedes. El que ya hicimos. Constructor de flujo interactivo. Entonces, como pueden ver, hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 8 pasos. Utilizamos botones, ¿sí? Y, ah, bueno, otra opción que utilizamos fue el user tipping. El user tipping es esta opción que ven acá. Usuario escribiendo. Lo único que hace es retrasar un poquito el mensaje y eh, hacer la simulación que, el, que el, el usuario está escribiendo. Es lo único que hace eso. Lo pueden añadir dándole clic nomás ahí y ya. Entonces ahí está. Primero es un saludo. Se le dispara todo este saludo y aquí empieza con las preguntas de sí y no. Cuando la persona nos dice que sí, nos dice que no, lo sacamos del flujo, pero... No lo, no lo vamos a, digamos, a despedir, sino que le vamos a dar la opción de que nos deje el email también. Eso, eso vuelve este bot muy interesante. Si nos dice que sí, viene acá, se le hace la pregunta 1. Si nos dice que sí, viene, se le hace la pregunta 2. Si nos dice que sí, se le hace la pregunta 3. Y si nos dice que sí, ya viene hasta aquí, a esta parte de acá, a ser capturado por... Eh, a dejar su correo electrónico, ¿vale? También hay posibilidades si nos dice que no. Hay un camino donde si nos dice que no, también puede llegar hasta aquí, hasta el email de correo electrónico. Entonces, este es el flujo que van a probar ustedes ahora, pero decirles que fue configurado como les indiqué. Mensajes con botones y pasos. Mensajes con botones y pasos. No tienen nada más como ustedes pueden ver aquí. ¿Listo? Les comento esto ya como para terminar esta parte. Este botón, nos, miren que no tiene, no va direccionado ningún paso. ¿sí? No va direccionado ningún paso. Esto es porque nosotros con los botones también podemos direccionar a las personas a otro flujo. Entonces, ¿a dónde direcciona este botón? Direcciona a este flujo que está acá. Que dice respuesta negativa. Vamos a ver qué dice ese flujo. Este flujo vamos a darle una última opción al usuario. En el momento no quieres ver el entrenamiento, pero le hacemos la pregunta. ¿Deseas recibir eh, información sobre otros entrenamientos? Aquí, nos, aquí lo podemos corregir para que diga otros. Realizando, ¿deseas recibir? Ah, sí, ahí está bien. Desea recibir información sobre estos entrenamientos? Entonces, si la persona nos dice que sí, le capturamos el email. Y si nos dice que no, pues lo, lo damos de baja en el bot. Esa es como la última opción que tiene el usuario acá. Listo. Así es. Pasos y botones. Pasos y botones. Bueno, entonces, déjame, sí. antes de compartir el, el enlace con ellos, yo creo que lo que podemos hacer es mostrarles aquí cómo funciona el bot. Eh, eh, vamos a darle clic nosotros inicialmente al enlace y vamos a compartir pantalla para que ustedes vean Cómo funciona el, el bot cuando, cuando el prospecto está interesado y hace toda la, la secuencia en sí, que es lo que realmente estamos eh, tratando de conseguir. ¿Y vas a decir algo, Vladimir? Sí, que precisamente <risa> hiciéramos eso: pues hay compartir pantalla, porque pues, la idea es que ya ese fue el bot de prueba para que vieran cómo se construye, que es muy fácil y cómo se conecta con, con la lista de Mailimbos eh, anterior, el viejo. Pero ahorita ya vamos a verlo en acción ya real con, con el bot ya que es, es, no es una prueba, sino que ya está real funcionando para que ustedes no se den cuenta de cómo no se necesita capturar los datos del, en este caso, el correo dentro de una página de captura, sino en el mismo chatbot de Messenger, sin salir de Facebook en ningún momento. Entonces, yo creo que podemos compartir. Bueno, ¿quienes quieren que compartamos ya? Coloquen ahí en el chat. Ya, yo, yo, yo, yo. Pongan, pongan fueguitos. Candela, a mí me gusta ver candela en el chat. <ríe> y Por lo menos, ¿cuántas personas hay conectadas? Si por lo menos 5 de las 50 que hay conectadas nos dejan fueguitos, les mostramos en vivo el chat aquí, el chatbot. Bueno, ahí van. Uno, va uno, dos, dos, tres más, tres más. Listo, ahí está, yo Listo, perfecto. Bueno, listo, entonces voy a bueno. compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo, cuál es el, cómo funciona el tema del flujo ya directamente en el Messenger de Facebook. Y aquí está otra vez mi pantalla y aquí ustedes, yo ya le di clic al enlace de, del bot, entonces pues está el primer mensaje. Eh, como les dije al principio, Quisimos poner un tema eh, relacionado con, con, con Bilderol, así que estamos hablando de tema de afiliados. Eh, entonces, la primera pregunta es muy importante. Voy a darle clic que sí. Si se dan cuenta, al darle clic al botón, es como si yo estuviera escribiendo la palabra sí en el, en, el, en el chat. Me hace la segunda pregunta. Tengo algún conocimiento si, si que sé de productos de afiliado. Le voy a decir que sí. me lanza la tercera pregunta, que si estoy dispuesto a invertir, le voy a decir que sí. Me lanza la tercera pregunta y es que si voy a invertir tiempo, al menos tres horas semanales, para trabajar en esto, le voy a decir que sí. Qué buenas esas preguntas, ¿no? Ayudan mucho a filtrar. Las preguntas están muy, muy jaladas. Pues aquí ya, listo, eh, muy bien. Valoro mucho tu tiempo. Este programa es perfecto para ti. Escribe tu correo para enviarte el acceso al entrenamiento. Aquí esa frase es muy importante porque la idea es que ustedes hagan que la persona tome acción y vaya al correo a darle clic a ese, a ese enlace que a su vez lo que va a hacer es confirmar su inscripción a la lista. Le voy a escribir aquí el correo que tengo ahí, de hoy, Sergio. Primero escribe uno incorrecto, Sergio, para que vean cómo se valida. Eh, escribe sin el arroba, para que vean que el bot valida cuando no se coloca algo correctamente allí. Voy a poner un asterisco. Super. Ahí está. Entonces, nuevamente coloca, ahora sí coloca el correo correcto y ya te va a dejar te va a dejar pasar. Eso está muy bueno, porque a veces también pasa que la gente se equivoca ¿no? en, en, a la hora de llenar los datos. Y eso es súper importante. Exactamente. Entonces, pues, ingreso mi correo electrónico y ahora voy a recibir un último mensaje donde nuevamente le decimos que vaya y revise el, la, la bandeja de entrada para darle clic a ese enlace y, pues, aclaramos que pueden buscarlo en la carpeta de correo no deseado etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó aquí? Al darle el correo correcto, él me registró ya dentro de la lista de mailing box antiguo, el, el actual. Y para que veamos que eso sí funcionó, voy a darle aquí, aquí estoy en la lista, que es esta. Voy a dar, recargar la página y aquí está mi correo electrónico. super Súper. Ahora lo que voy a hacer es que voy a ir a mi correo electrónico a, eh, el a confirmar. Entonces aquí les voy a Aquí estoy con mi correo y aquí me llegó el correo de, de, de invitación al evento. Voy a dar clic ahí, le voy a dar clic al correo y automáticamente ya me envió a la página de landing. Aquí en esta es página, que como dije al principio, eh, van a ustedes a tener un video donde van a explicar, donde van a dar su entrenamiento, eh, etcétera, de lo que ustedes estén haciendo. Ahora, Vladimir, estando en este punto, Vladimir va a abrir el CRM y nos va a compartir. Primero, nos va a compartir toda la configuración que se hizo para que el CRM asigne los tags cambia el list de lista y al final eh, eh, vuelva a agregarle tags a las listas de mailing inbox 5.0. Ojo, ya le podemos agregar tags a las listas de mailing inbox 5.0 desde el CRM. Y Vladimir nos va a mostrar cómo. Os voy a sí, dejar de compartir gracias. mi pantalla. Ah, eh, antes de dejar de compartir mi pantalla, voy a volver aquí a mailing inbox 4.0, lo voy a recargar nuevamente. Y si se dan cuenta, mire, el correo está confirmado y al confirmarlo, automáticamente ya me creó el primer tag. Exactamente. El prospecto llegó a la página de landing. Entonces, Vladimir. Exactamente. Todo tuyo. Ahora, ahora. Y si se dan cuenta, les parece el la correo está está de datos, y al confirmarlo, está automáticamente con ya ancha. me creó el primer tag. <risas> pues la idea es que el prospecto que no llegó a la página de Andy. Se puede entonces, sacar Vladimir, muchas, muchas cosas. No. Entonces, bueno, sí. Yo aquí voy a ahora, abrir el CRM, ahora. ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Si ¿Cómo cuéntame, les parece la combinación de todo esto? Entonces, bueno, automáticamente ahí ya, ahí no ya veo no? que estoy compartiendo. <risas> Entonces, aquí ya estoy en el CRM. Aquí hay algo importante y lo que acabo de decir, Sergio, se con, sí. con el chatbot actualmente está conectado, sí, yo aquí voy a antiguo todavía. Pantalla, todavía. Pantalla, eh, entonces, pues si igual va a estar conectado con los dos, pero pues todavía hasta ahora está solamente, ahí ya veo estrictamente lo que es el chatbot con el CRM Entonces, qué que pasa lo que acabo de decir, en ese sentido, pues ya con el chatbot actualmente, ya la lista le coloco un tag, el mail, pero pues el objetivo es que entonces la persona va a estar conectado también que en el Cero, con sus tags y como ya lo vimos en los entrenamientos pasados que Matos, con esos tags se activen unos mensajes de WhatsApp ya la lista le colocó el mail pero pues nuestro bien ahí entonces la idea es que con los tags de 5.0 podemos enviar a WhatsApp también como ya lo vimos claro, en el de texto pero en este que... caso son los tags entonces aquí ya estoy en el CRM y aquí como vemos ya tengo unos datos de hecho aquí veo que ya está el dato entonces la a través de sí, en sale ya que eh, este correo que además es un la página y se le ha visto el mensaje del año, pero en este caso ya ha sido tocado entonces acá me está mostrando una derecha en lo que él ha hecho hasta ahora en las páginas que tenemos en este caso visito esta página y aquí dice que ya se entregó el link que fue el mismo paso, se quedó espera un momento, se está escuchando el audio, se está hablando la audio, entonces acá me está mostrando una derecha en lo que él ha hecho hasta ahora en las Ah, pues, de hecho, que el tenemos aquí, sí, pues, está, está, doblando, sí. está doblando, sí. Sí, se lo Parecía que estuviéramos hablando por allá. <ríe> parecía que hubiera en el por ahí o algo así. Bueno, <ríe> sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, disculpas ahí, es que estaba monitoreando también en el Facebook y no me fijé. Bueno, entonces inicia sí, el bueno, Verifica si ya dejó de sonar. Sí, ya dejó de sonar, ya dejó de sonar. Okay. Bueno, gracias, gracias ahí por eso. Listo. Entonces, eh, repito rápidamente. Ahorita nuestro objetivo es que ya como está bien, dijo Sergio, está registrado en el mailing muy viejo y le, le colocó la etiqueta landing. Aquí tenemos ya el correo de, de la persona que se acaba de registrar, que es Sergio, literó la rueda Gmail y le puso la etiqueta landing. Cuando toco el, el lead, aquí a mano derecha me muestra el histórico de que el CRM ha registrado. Con hora y fecha y qué páginas y qué etiquetas se le han asignado eh, desde que entró y dejó sus datos. Aquí vemos que le asignó un tag landing en este sitio web, que es este enlace que tenemos acá. Ahora, espera, ¿cuál es espera, nuestro espera, objetivo? Espera un segundo, Vladimir. Yo creo que vas a tener que empezar de nuevo porque no se entendió absolutamente nada. Ok, bueno, empecemos de nuevo. Pero, pero ahí ya me están escuchando bien, ¿sí o no? Sí, ya se está escuchando. Se había doblado. Sí, está, pero, sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué esperan ustedes, chicos? Bueno, rápidamente, recapitulo. Como bien mostró Sergio, ya en la lista de mailing box viejo, ya cuando dejaron los datos, el, el CRM ya le puso un tag a la persona ya en la lista, eso lo mostró Sergio. Pero, ¿cuál es nuestro objetivo? Que también la persona quede registrada en el mailing box 5.0, porque en el 5.0 tenemos ya lo que son los WhatsApp, las, los, los, los mensajes de WhatsApp que vamos a activar, los embudos de correo también, incluso si quieres meterle mensajería de texto, también lo puedes hacer, cosa que de pronto eh, con el mail inbox antiguo no podemos usar los WhatsApp, por ejemplo. Entonces, ¿qué queremos? Que quede actualizado también en nuestra lista. Entonces, ¿cuál es el trabajo con el CRM? El CRM lo que nos va a hacer es recibir esa señal que ya aquí vimos que la está recibiendo y nos va a agarrar, como él también tiene conexión con el 5.0, mail inbox 5.0, entonces va también, nuestro, nuestro objetivo es configurarlo para que él suscriba también al tiempo a la persona en el 5.0, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso vemos que ya se registró, vamos a ir aquí a orígenes y pasos a mano izquierda y vamos a tocar el origen que es el que estamos viendo actualmente. Este es el embudo que tenemos, eh, bueno, estas son las tres páginas que tenemos actualmente. Si abrimos esta primera página que se llama landing, este primer paso, nos va a llevar a la página en la que aterrizó Sergio cuando confirmó el correo, que es esta, ¿cierto? Entonces, como vemos, ya está es la primera. En este primer paso, que se llama landing, tenemos la etiqueta landing que fue la que ya se asignó. O sea, hasta este punto, Sergio, ya cuando se registró, le, ya cumplió este paso. Pero acá, si nos vamos a darle aquí en editar, si no, en eh, editar este paso, vemos aquí ya el nombre que le pusimos, cuál es la interacción, que ya sabemos que, le que, que sea página visitada. Y acá, pues, el link de la URL donde se va a ejecutar ese paso. Después, si nos vamos aquí a la parte de tags, ah, bueno, no olviden que aquí pueden colocarle notas para que él vaya agregándole notas y puntaje a cada uno de los leads. Esto es bueno que tú juegues con esto según eh, la importancia que tú le quieras dar a cada una de las páginas eh, y también con los tiempos, ¿ok? Para que el CRM también vaya manejando eso, eso, esas notas. Y aquí en la parte de tags es donde tenemos la etiqueta de landing, que es la que ya se asignó al, de, al momento. Esta se asigna a los dos segundos y no tiene ningún tipo de acción. Como ustedes ven, aquí que hizo el CRM, el detectó que estamos, es con el, el mailing post viejo. Y, le, y eso fue lo que hizo. Acá si sí vemos la lista, que fue la que, bueno, ya la vimos, la que Sergio mostró, pues ya tenemos que efectivamente se registró, se confirmó y tiene la etiqueta landing. Ahí la estamos viendo. si ¿Sí lo ven acá? Este que se llama Sergio Ahí está. Entonces, esto que ya configuramos el CRM ya se está cumpliendo. Ahora, Sergio, si quieres verle dando clic al siguiente paso. ¿Qué sigue la siguiente página? Cuando la persona está en la landing, que es esta, aquí hay un botón que sigue, quiero activar las notificaciones por WhatsApp y aquí es donde viene el poder del CRM. Y es que cuando la persona le da clic acá, lo va a llevar a otra página, que es esta, donde la persona aquí ya va a tener que darnos más datos. O sea, se supone que la persona vio este entrenamiento y cuando vio este entrenamiento, aquí me da, si él realmente está interesado en la información que está recibiendo y para él es de valor y le interesa de verdad, obviamente él va a querer activar las notificaciones de WhatsApp pues para que le sigan enviando más información de valor conforme a esto que está recibiendo y que le gusta. Entonces, por eso aquí, aunque el primer contacto fue por el señor solo de correo, para evitarle a la persona darnos tantos campos y tantos datos, lo que hacemos es, como ya vimos en el chat, un solo correo, después lo llamamos un entrenamiento de alto valor, donde la persona demuestra interés y si realmente le interesa, pues ahí sí ya le empezamos a pedir más datos, que son estos, para que se actualicen las listas y de paso para que lo conectemos a través del CRM eh, con el nuevo mailing boss entonces, aquí ya la persona la idea es que llene todos sus datos, que son ya el nombre y el, y el número de teléfono, que son los datos que nos hacen falta para que quede actualizado en las listas. ¿Okay? Ahora vamos a mirar el CRM, cómo queda esa configuración. En esta página, esta que estoy acá, que es donde tiene las notificaciones, es este paso que se llama eh, paso completo chatbot, y tiene dos etiquetas. Se llama add, add, add datos, que significa actualización de datos, y tag 2. Vamos a mirar por qué pusimos esos tags. Le damos clic aquí en editar y aquí como vemos, bueno, está el nombre, está eh, cuál es el tipo de interacción en esta página y es que la haya visitado. Y aquí vemos que de dónde tiene que venir o cuál es el paso anterior de la landing. Ok, entonces aquí estamos diciendo que si la persona viene de la landing, eh, se va, va a llegar a este paso y que tiene que estar visitando esta página. Y aquí está la URL de donde va a suceder esa, ese paso. Y aquí en tags ya tenemos el tag número uno que es el add datos. Y vemos aquí que se le va a asignar un segundo. Un segundo, después de que haya aterrizado en la página, al segundo se le asigna esta etiqueta a datos. Y acá, como vemos, dice que la acción es suscribir a la lista. Y vemos ahora la etiqueta de abajo, tag 2. Lo mismo, se le agrega al segundo el tag 2 y la acción es que se suscriba a la lista. Y aquí es donde viene lo importante, chicos, que quiero que tengan muy claro para que sepan cómo hacer esa conexión entre el mailing box viejo y el mailing box nuevo. Y es que aquí, si tú le vas a dar en acción, hay tres tipos de acciones. Una es copiar el suscriptor de una lista a otra, otra es moverlo de una lista a otra y la otra es suscribirlo. ¿Cuál es la diferencia entre la entre la acción de suscribir y copiar? Copiar de lista es cuando tú, por ejemplo, cuando tú cuando el CRM va a copiar el suscriptor de una lista del mismo mailing boss viejo a otra lista del mailing boss viejo. En cambio, cuando tú escoges la opción de suscribir para lista, ya tú le vas a decir es que lo lleve a lo, a otra aplicación, a la otro mailing boss y vas a escoger allá la lista del nuevo mailing boss. Entonces, es importante porque a veces, nos, por ejemplo, a nosotros nos pasó, y eso es simplemente para entender cómo funciona la herramienta, de que estábamos dándole copiar. O sea, es decir, la persona llegó agarró este lead y, lo, y le queríamos copiarlo a la lista de nuevo, pero así no funciona. Funciona dándole suscribir para la lista. Entonces, es tener, donde tú le das acá suscribir para la lista, te va a aparecer es un solo campo. Que no es, si tú le das copiar, te aparecen dos campos para elegir dos listas. Una lista acá y la otra lista aquí a mano derecha. ¿Ves? Cuando es copiar. Pero, en este caso, para, para copiarlo, para suscribirlo a la lista del 5.0, la idea es darle suscribir. Y vemos que ya no me permite dos listas, sino me permite solo una. Y aquí es donde vamos a elegir la misma lista, que es donde estamos teniendo los dos pasos. Los otros pasos ya de automatización. Ahora, hay algo importante, y vuelvo y lo repito, como lo dije hace ocho días. Siempre, acá, cuando tú quieres saber cuáles son las listas de mailing voz nuevo y mailing voz viejo, las listas de mailing voz nuevo van a tener este nombre antecitos que se va a llamar formulario por defecto. En cambio, las listas del mailing bobeo van a tener el nombre normalito, sin necesidad de estar precedido por esta palabra de formulario por defecto, o en inglés sería de eh, form de favor. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, es importantísimo que ustedes le den acá a web y digo, si no, no le va a quedar suscrito o el CRM no va a entender. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque el CRM... Nos, hasta el momento él tiene entendido que estamos trabajando con el mailing box viejo pero aquí es donde a través de esta acción yo le digo, oye, metamos en el juego al mailing box nuevo y suscríbemelo también allá y de paso me le colocas este tag al suscriptor y mira aquí con estas dos etiquetas ya tienen esa misma acción, suscribir la lista y tienen las dos la lista igual y ya pues obviamente si nos vamos a mirar el mailing box 5.0 aquí en la parte de listas vamos a mirar efectivamente si ya es suscriptor. No, ve, mira los pasos de, del correo que yo registré. Exacto, vamos a mirarlos. Entonces, vamos a ir aquí a mirar en la parte de esta que dice chatbot, eh, dos chatbot WhatsApp. Vamos a darle suscriptores y vamos a, a buscar el correo electrónico del que se acaba de registrar. Sergio Bilderol, aquí estamos, está sin confirmar. Otra cosa importante ya que veo esto. Para este caso. Cuando la persona el mail el CRM lo suscribe acá, si tú tienes activado en esta lista la suscripción doble opt-in, él tiene que volver a buscar otro correo de confirmación. Entonces en este caso lo que yo coloco, eh, digamos lo recomiendo es que aquí en este formulario donde la persona va a llenar sus datos coloquemos un recaptcha de Google el de Google para evitar los, los bots y los spammers y de esa manera lo que hacemos es de una vez filtramos eso pero dejamos la lista de opt-in único para que la lista no me quede acá como lo acabamos de ver. Eh, que está todavía sin confirmar, porque él no le, no le ha llegado al otro correo, y si no confirma, pues no se activa tampoco la secuencia de WhatsApps que tenemos listas, ¿ok? Entonces es importante que esta segunda lista, si la dejemos con opt-in único, pero por favor ten en cuenta, para que no se te llenen eso de bots, las listas, pues tener el formulario de recaptcha puesto en el formulario, ¿vale? Aquí como vemos, vamos a darle vista general a este, a este suscriptor, y mira que aquí ya me le coloco la primera etiqueta de actualización de datos, o sea, y ya, me, ya viene y dice que está sin confirmar, ya viene del otro lado. Ahora, aquí hay otra lista. Muestra, es... muestra, edita a ese usuario para que, para que puedan ver que aún no tiene los datos de teléfono eh, ni nombre esa lista. Ah, sí. Exacto. Aquí todavía no tenemos los datos de nombre y teléfono. Vamos a darle aquí en editar. Y mira que aquí todavía no tengo ni el nombre ni el teléfono. O sea, esta lista está sin, sin actualizar. ¿Por qué? Porque hasta el momento él no ha dejado esos datos. Entonces, si te das cuenta que al menos, ya primero ya lo acabamos de hacer con esa conexión que hicimos en el CRM, con esto que acabamos de programar acá en los tags, con esa acción, ya lo suscribió al 5.0. Y eso fue inmediato. Mira que apenas Sergio aterrizó acá, le colocó y lo registró en el 3.0. Cuando le dio a ti las notificaciones, llegó acá. Y apenas llegó acá, ya en este paso, mientras la persona está cargando la página viendo el formulario, ya el CRM lo acabó de registrar al tiempo en el 5.0 solo con que la persona haya mostrado esa interacción. Entonces, si aquí te das hay, cuenta... Aquí hay que ¿cómo? crear una cosa y es que eh, los campos de la lista del Mail Inbox 4 y del Mail box 5 deben ser iguales. O sea, las listas Así. deben tener los mismos campos de ya sea de solo correo o sea, o sea de nombre y correo, tanto en 4 como en 5, para que él pase los datos sin ningún inconveniente y sin ningún error. Súper importante, exacto, para que, para que él pues, digámoslo él pueda entender los campos y, digamos, sean compatibles. Eso es importante. Aparte de darle la acción que ya les dije, que es suscribir a una lista del 5.0, esa lista del 5.0 tiene que tener los mismos campos de la lista a la cual ya se registró en el, en el 4.0. ¿okay? Y aparte de eso, pues ahí ya para esta página, aquí ya tienes un formulario, entonces aquí ya vas a crear otra lista. Y a esta lista es donde va se va a copiar Obviamente, acabamos de hablar de que la lista es idéntica. Y si nos vamos aquí al inbox, al Inbox, vamos a darnos cuenta. Tenemos dos listas idénticas, el chatbot web y el dos chatbot web Es decir, esta lista es donde se acabó de registrar. Perdón, esta de chatbot WAP es donde se acaba la, de registrar. No, la lista 2 es la donde se acaba de registrar. Ah, bueno, la 2, que es donde tiene solo el campo de correo. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Pero aquí de una vez, ya cuando la persona deje los datos en este formulario, ya le voy a decir al CRM que me lo registre en otra lista y que me actualice los datos, que es la otra lista que tenemos acá creada, que es esta, chatbot web. Y aquí ya sí va a tener los campos de nombre, eh, indicativo de país, el correo, y bueno, el número de celular, obviamente. Entonces, ya con eso, ¿qué tenemos que tener nosotros? Una, un workflow o un flujo, una automatización, que es la que ya, ya hicimos hace ocho días, sea por, con, por etiquetas, Dentro del de Mail Inbox 5.0 conectado a esta lista que tiene todos los campos. Porque la recuerda. Dímelo. Muestra los pasos en el CRM para que vean que ahí movió la lista. Para que vean que le asignó el nuevo tag. Uh -huh. al, Aquí. Al... Acá. Aquí lo tenemos. Para subir para la lo, lista. Lo, lo, en los pasos del lead. Los Ah, bueno, los ah los sí, porque ya, ya hiciste el paso, ya te moviste. Porque, ah, sí, mira. Aquí exacto. Ya me, aquí ya Sergio hizo otra interacción. Y mira, acuérdate que ahorita les mostré que había solamente estos dos pasos. Se creó el lead y se le asignó un tag. Ahora veo que ya Sergio dice que visitó una página y fue esta. Y aquí ya le, eh, el paso se llama completo chatbot y le agregó dos puntos, que fue lo que leímos a, a esa página. Y aquí de una vez dijo, mira, lista actualizada, o sea, te lo actualicé, Vladimir. Aquí ya. Eh, le agregué, eh, completó el paso chatbot y se actualizó en la, chi, la lista que se llama de la lista de dos, eh, dos chatbots más web se actualizó a la lista de dos chatbots más web es decir, ahí ya quedó actualizado en el 5.0 y creado y aparte de eso me le asignó en esa lista el 5.0 este tag que se llama actualizar datos entonces como ustedes se dan cuenta aunque del, del chatbot está conectado solo a lo que es el 4.0 el CRM como si está conectado a los dos entonces él ya hizo el puente si ¿sí ves y aquí en el puente, con la configuración que acabamos de hacer en los pasos, me lo está suscribiendo al 5.0 y de paso me lo está dejando registrado allá con una etiqueta, que son las etiquetas que necesitamos para que empiece nuestra automatización a correr. Voy okay. ahora aquí. voy a, mientras sigues ahí, voy a llenar los datos del formulario para actualizar los datos, para que les muestres ahí en el CRM qué pasa y después le mostremos en el 5.0, que eh, ya se actualizaron los datos dentro de ese lead de ese dentro de la lista. Exacto. Entonces, por ahora, vamos a ir a mirar mientras Sergio se va registrando los datos. Voy a ir mirando aquí en la lista eh, cómo se va. Ah, bueno, aquí voy a ver esta lista. ¿Ustedes cómo saben qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, mientras Sergio hace eso, les voy a explicar. En el mailing box viejo, mira que las etiquetas se ven acá. Se ven acá como un botoncito azul. Si las si se dan cuenta y el nombre de la etiqueta. Si se dan cuenta. no Bueno, en el 5.0 no se ven así. Mira, se ven solamente la lista de suscriptores y para tú saber, por ejemplo, vamos a ver el correo de Sergio que es con el que estamos haciendo esta prueba en vivo. Vamos a darle vista general y en vista general sí vamos a ver las etiquetas que tiene. O sea, cuando tú entras a ver los detalles de este suscriptor. Mientras que tú no entres a ver los detalles, pues no se van a ver las etiquetas. Pareciera que no las tuviera, pero hay que darle aquí en vista, vista del suscriptor y aquí ya sí se van a ver las etiquetas que tenga puestas. Entonces, esto es importante para que tengamos en cuenta que esta información eh, se va a ver, digámoslo, en tema de tags actualizada. Porque muchos dicen, ay, no, pero es que el CRM no le asigna tags. Bueno, hasta hace un tiempo no era, ni recién salió, pues no estaba funcionando bien el tag, pero ahorita ya está funcionando muy bien. Y esto es lo que realmente es brutal a la hora de utilizar esta herramienta, porque ya sabemos, como vimos hace ocho días, que con los tags, depende donde la página que visitó, yo le puedo asignar tags. Y a esos tags les puedo crear un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto o un email con respecto a la información que él está visitando en esa página. Aquí, como vemos, ya voy a mirar en suscriptores para ver si ya, ya, ya se actualizó el de Sergio. Ya acabo de... de... Ah, bueno, mira, que aquí ya de... me le colocó la etiqueta de WhatsApp. Mira, chicos, aquí ya tenemos chatbot más web. Ya me lo copió la lista de chatbot más web, que es la que está actualizada, y me le colocó la etiqueta de WhatsApp. Vamos a ver al CRM a ver qué fue lo que hicimos. Pero vamos a ver aquí en pasos y orígenes. Es imposible que nos vaya un lead con todo esto que nos estás contando. Imposible. Exacto. Entonces, mira, aquí ya en el WhatsApp, mira que el paso, que es esta página de gracias, aquí ya cuando Sergio se registro llegó acá. Felicidades, ya has activado las notificaciones por WhatsApp. A través de WhatsApp te, mandaremos, te mantendremos informados de nuestros contenidos y tal. Y aquí, bueno, aquí ya ustedes tienen el chatbot para que lo descarguen, ahorita ustedes se registran. Pero como vemos en esta página, que es la que acabé de leerles, ya tenemos el tag asignado, mira aquí tenemos B página visitada, eh, viene la página de chatbot completo y acá vemos el tag se le asigna al, al segundo y e importante, vuelvo y repito, chicos, mira, hay que darle aquí en la acción suscribir a la lista y seleccionar la lista del 5.0 a la que se le asigne, es decir, aunque tú en la anterior le diste asignar suscribir a la lista, aquí le vas a volver a suscribir a la lista porque en este caso lo que va a hacer el CRM es actualizar esa lista con este prospecto y lo que va a hacer es que al actualizarlo le va a agregar este nuevo tag, eso es lo que va a hacer o sea como tal ya está registrado porque ya lo suscribimos en el paso anterior, pero aquí volvemos a darle suscribir solamente con el fin de que el CRM en esa lista le actualice los datos y cuál es el dato de que va a actualizar, esta etiqueta que se llama Whatsapp, que fue lo que acabamos de ver, mira aquí ya está la etiqueta en el 5.0, se llama Whatsapp a qué hora se registró, mira eso fue hace un ratito que se registró y ya tiene la etiqueta asignada entonces mira que ya tenemos esto. Vamos a actualizar la página a ver si ya eh, le aparecen las otras. Y aquí me imagino ahorita Sergio te debe llegar un WhatsApp eh, con, la, con la notificación activa porque ya tenemos el flujo. Vamos a ir aquí a flujo, workflow. Y aquí en el workflow tenemos para la etiqueta de WhatsApp, ya tenemos un flujo que es el que tenemos para que la persona sepa y le llegue un mensaje automatizado por WhatsApp de que ya quedó también al día con las notificaciones. Eh, la lista es esta. Vamos a mirar el flujo, vamos a aquí a editar. Entonces mira que dice acá, recibir tag WhatsApp. Sigue lo que le estamos diciendo a Mailinvo 5.0, que la persona recibe el tag de WhatsApp, aquí me dice que espere cinco minutos, es decir, a los cinco minutos le va a mandar este mensaje de WhatsApp que se va a llamar, aquí dice, bienvenido a WhatsApp automatización. Hasta ahora, para este flujo tan sencillo, lo que tenemos solamente es un mensaje de WhatsApp, ni siquiera le estamos mandando un correo. Estamos mandando ahorita me eh, llama menos de nada porque ya pasan como 3-4 minutos. Esperemos a que Sergio nos diga que ya le llegó el WhatsApp de parte del sistema notificando que ya eh, tiene el tema. Yo ya hice la prueba y aquí ya me llegó. De hecho, a mí, mira, a mí me llegó así la, el mensaje de WhatsApp. Mira, gracias por activar las notificaciones de WhatsApp. Sí lo están leyendo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, así debe llegarle ahorita a Sergio un WhatsApp de parte de nuestro eh, sistema de que, así como en la página de gracias que ya tenemos acá, esta. Ya que elegimos felicidad, ya estás listo. Al tiempo, a los cinco minutos le va a llegar ese WhatsApp. Si se imaginan entonces ustedes lo que pueden hacer al momento de que empezamos en Messenger y ya estamos en WhatsApp. Si se dan cuenta, el poder de lo que tenemos en estas herramientas. Y segundo, con tags fue que activamos este mensaje de WhatsApp que es el que estamos hablando. Con un tag que le asignó el CRM, gracias a que él está conectado con todas las herramientas, eh, nos permite hacer este tipo de integraciones. Lo único es que, como les digo, chicos, tenemos que tener en cuenta que hay que tener bien configurado el CRM. No es difícil, porque después de que ustedes entiendan esto, pues ustedes se van a dar cuenta de cómo es de fácil jugar con tanto el mínimo viejo como el nuevo y tener las dos herramientas al tiempo en armonía. Pero hay que tener en cuenta esos detallitos de las acciones que hay que decirle al CRM que ejecute. ¿Listo? Bueno, vamos a ver aquí en Leads, a ver si ya me actualizó el, el, el, el dato de Sergio. Acá lo tenemos, 15 de 20, vamos a bajar. Mira, aquí ya me agregó más pasos. Míralo, aquí dice que ya se registró en el formulario a las 3 y 6 acá y aquí me está mostrando el enlace a la página. Me dice que visitó la página de qué? La página de gracias. Mira, aquí me está mostrando. Dice página de gracias y me muestra el enlace de la página. Le agregó otros dos puntos. Y aquí me dice, mira, lista actualizada, chicos. Ya si ¿sí ven, aquí ya me actualizó otra vez la lista en el 5.0 gracias a que yo le dije suscribir. Y fue en la página de gracias. ¿Qué me actualizó ahí? El tag, que, se, que es el siguiente paso. Mira, tag asignado WhatsApp. Entonces, como vemos hasta el momento, aquí tocando el lead, puedo ver el histórico o el historial de cada uno de los pasos consecutivamente que él está teniendo dentro del sitio web. E y con los tags, con las páginas, qué página estuvo, en qué lista se suscribió, todo. Y esa este es la gran poder que tiene el CRM, que es una manera muy sencilla, nos organiza los leads. Y mira que ya aquí, Sergio tiene, al principio cuando ustedes bien, empecé yo a hablar, se dieron cuenta que Sergio solo tenía la etiqueta de landing mira que hoy día, ahorita ya, después de un ratito que sigo hablando, ya le sumó la etiqueta de actualización de datos y la de WhatsApp que son las que como vuelvo y repito tenemos en estas tres páginas eh, en el viaje de nuestro prospecto o en el viaje del cliente, son las que le tenemos configuradas es decir, como dijo Sergio, como dijo Diego, no hay forma de que se nos escape si llega una página, yo ya sé que estuvo en esa página, porque para eso previamente le configuré en el CRM un tag y yo ya después si quiero mandar a ese tag un WhatsApp, un, un, una, un mensaje de texto o un email, yo ya lo puedo enviar puntualmente a lo que esa persona quiera. Y vuelvo y repito, empezamos en el Messenger. Hace ocho días empezamos en una página de captura normal. Hace 15 días también. Pero hoy ya les estamos mostrando de que a través de otras herramientas como el chatbot y con el CRM, podemos también activar los flujos que ya teníamos anteriormente y desde cualquier parte, sea una página de captura, sea un, un chat de Messenger o incluso más adelante vamos a ver otras formas de, de orígenes de, de prospectos, vamos a siempre igual a tener que tener de la mano, a usar de la mano el CRM para que nos pueda automatizar todo. Entonces el CRM, como os digo, es una herramienta buenísima, tanto para recibir señales como para enviar señales a las otras herramientas importantes que tenemos en la plataforma, entonces bueno hasta el momento vamos claro, bueno cuéntenme ahí en el chat cómo vamos, está bueno, está bueno eh, libera la página está excelente esto es una bomba esto es una bomba sí. oh, se evita el, el baneo de Facebook y ya lo tienen en Whatsapp, lo tienen en el email pueden enviar seguimiento por donde quieran, pueden enviar el, el contenido que quieran Mejor dicho, es que si se les vaya es porque lo quieren dejar ir. No hay manera. Mira, mira, en deja serio. de compartir. Listo. Eh, mire, ya recibí el mensaje. No sé si es que no. El, el, espérenme, le quito ese fondo. El efecto. Fondo a, que... el efecto o ponlo enfrente de tu cara. Ponlo enfrente de tu cara para que se canse ver. No, porque no, no van a cansar a leer. Ah, ok. Aquí, mire, 4 y 11... 4 y 11 de la tarde Ajá. está el mensaje obviamente el mensaje de arriba es por las pruebas que hemos venido haciendo esta semana no, pero no se ve dice pero, gracias por activar ve, sí, ahí leo yo. dice gracias por activar las notificaciones de Whatsapp ahí imagínense ahí dice, 4 y 11 <risas> acabo de llegar obviamente configuramos que fuera un tiempo prudente eh, aquí hay una cosa adicional que quiero que, que vean y es que Vladimir le mostró el correo electrónico al principio y solamente se veían los datos de correo electrónico. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aparte es que eso? le puso el tag, está el nombre, está el indicativo y está el número de teléfono que se actualizó en el formulario de la segunda página del embudo. Otra es cosa es que eh, aquí en las automatizaciones nosotros creamos dos automatizaciones. Una automatización... Eh, espérame que esto está un poquito lento. Dale refresh de nuevo. Es porque hay mucho poder ahí. Eso está congestionado Entonces, eh, mira, aquí power. nosotros, nosotros para esto creamos dos automatizaciones. Esta primera fue para que moviera la lista. ¿Moviera la lista de dónde? En 5.0 nosotros creamos dos listas. Una lista igual a la del 4.0 para poder traernos ese lead al 5.0. Pero creamos otra ya con toda la configuración de la automatización de WhatsApp para poder mover ese lead y poder ejecutar las campañas de WhatsApp. Entonces, esta automatización que hice cambio de lista, lo que, lo que hizo fue que cogió ese tag Aquí lo podemos ver en editar. Cogió el tag de actualizar datos, porque la persona lo actualizó y movió a la lista de chatbot, whatsapp, que era la que ya tenía todos los campos de WhatsApp eh, creado Y esto, Sergio, esto que acaba de mostrar es lo que allá en el CRM nos estaba diciendo que, porque mailing Boss también le acaba de mandar, esa automatización también se la, se la mandó al CRM. Exacto. pero en el CRM dice actualizado. Cuando dice lista el lead actualizada es por, ven, voy, a, voy a darle aquí. ¿Es ese es el resumen esto? de lo que hizo Mail Esta acción de lista actualizada es que movió el lead de la lista anterior que era la que tenía el mismo formato del 4.0 a esta lista que ya tenía la configuración de automatizaciones de WhatsApp con teléfono y con todos los campos. Súper eso, ¿no, Sergio? Como el mailing box le manda al CRM y el CRM le manda a, al mail inbox y, y ahí se retroalimentan los dos. Súper, ¿no? Entonces, con el tema del tag activa, disparamos la automatización para que haga eh, ese cambio y después creamos esta otra automatización que fue la que le mostró Vladimir hace un momento, que ya cuando la persona llenaba sus datos y llegaba a la página de gracias, la página de gracias, el CRM le ponía el tag de WhatsApp y, y ese tag disparaba una automatización que era enviarle un mensaje a WhatsApp con eh, el que les acabé de mostrar de, de gracias por activar las notificaciones de WhatsApp. Entonces, si se dan cuenta, eh, ah, bueno, aquí hay una cosa muy importante y es que ustedes tienen que venir aquí a la aplicación de Builder Old Zap a conectar su teléfono para que se puedan ejecutar eh, las campañas de WhatsApp. Eso es súper de... importante. ¿no? Es importantísimo. De hecho, ayer cuando estamos haciendo pruebas, se nos olvidó por completo este paso y nunca nos <risa> llegaban los mensajes. Son, son cositas que a uno se le pasan. Yo creo que es bueno hacer un checklist cuando uno haga este tipo de embudos. Eh, y... lo que pasa es que uno está acostumbrado a que como todo está conectado uno ya cree que no tiene que conectar nada entonces uno a veces se olvida pero por eso es bueno chicos revisar las, las conexiones aunque son muy sencillas, con un par de clics lo hicimos, hay que revisar que hayan quedado bien y que esté todo conectado obvio, porque si tú no tienes el Whatsapp conectado al bot de Builderall pues el bot de Builderall no sabe de qué Whatsapp va a disparar la campaña el mensaje, entonces es un detalle que hay que tener en cuenta Exacto. Entonces, y otra cosa aquí, mire, el, el embudo es un embudo sencillo de captura de prospectos como todos los que tenemos en Vilderol. De hecho, el diseño de ese embudo lo sacamos de las plantillas que hay dentro de bilderol Esta la plantilla que usamos ahí para, este, para coger esos slides de cada una de las páginas, se llama Influencer. Ustedes la pueden encontrar ahí y tiene ese mismo diseño que acabamos de ver aquí. En estas páginas, eh, la de gracias, la de captura y, y, y actualización de datos de la lista y la página donde está el video. Todas estas páginas están ahí dentro de la plantilla que tenemos en... en ¿qué? O sea, ya tenemos en todo, el... ¿sí o no, Sergio? Tenemos todos, tenemos los embudos creados, nomás es medio maquillarlos con los textos. Tenemos ya este entrenamiento que nos dice cómo conectar las herramientas. Ahora lo que hace falta es que tú le pongas ganas y le ponga rápido una idea de negocio para que esto funcione para lo que tú quieras vender o lo que tú quieras promover en este caso lo hicimos con algo de afiliados puedes usarlo para promover la misma plataforma de Builder o, o cualquier otra cosa, un curso, un hay una cosa, pero ya tenemos todo chicos, yo creo que sí es importantísimo por eso esto de espacio ¿no? que queremos que ustedes también le saquen jugo así como nosotros le venimos haciendo con estas herramientas entonces como resumen pues aquí vemos nuevamente la gráfica que mostramos al principio. Arrancamos en un chatbot que pasó de punto40 de 4.0, a través de todo el embudo y la asignación de tags que realizó el CRM hasta llegar a una página de gracias que al final lo que hizo fue asignarme un nuevo tag para activar una automatización usando mailingbox 5.0 y la integración con WhatsApp. Entonces, ¡Uh! eh, eso <risa> ha sido todo lo que hicimos. Estuvimos trabajando bastante en este embudo, en esta automatización para mostrarles a ustedes que aunque a veces no encontremos el camino dentro de Builderol porque las cosas no están ahí a, a, la sim, a simple vista, hay formas de darle la vuelta para poder crear estas automatizaciones y obviamente poder empezar a usar mailingbox 5.0 que está muy robusto, con muchas opciones y que nos permite hacer unas automatizaciones más sencillas y muy robustas. Así que eso, eso era como el objetivo de esto, que ustedes se den cuenta que si en algún momento ven uy una pared, no, no se queden ahí, denle la vuelta a la pared y seguro van a encontrar cacharreando la forma de solucionar el inconveniente que se le haya presentado en cualquier embudo. Eh, sí. Yo creo que lo que vamos a hacer con el tema de el, el flujo del chatbot y la plantilla del embudo es que en el No Les veis en Español vamos a publicar el video de este entrenamiento y debajo de ese video vamos a colocar los dos enlaces para que ustedes puedan descargar el flujo y puedan descargar el embudo, las dos cosas. Eh, lo importante es que vuelvan a ver este video mírenlo detenidamente para que puedan arrancar su proceso desde cero revisen lo que hizo eh, Diego con el, con el flujo revisen lo que, lo que mostró Vladimir de lo que hicimos en el CRM y revisen también en el video lo que hicimos con Mail Inbox 5.0 que básicamente fue Crear dos listas y crear dos automatizaciones. No fue nada más. Entonces, eh, ¿qué más? Información. Diego está impactado, ya no tiene palabras. No, yo estoy sin palabras, <risa> yo sin palabras. Estoy anonadado con todo esto. <risa> no hay nada que decir. No, y que mira lo que tratamos de hacerlo fácil, ¿no? Practiquen. Es que lo que hay que hacer es coger todas esas herramientas eso por un lado pasa porque pasa, eso, hay, eso, es de, eso es una realidad. Lo que hay que hacer es practicar, practicar, practicar y, y hacerlo, hacerlo. Vean el video y vayan haciéndolo y es más, publiquen ustedes mismos los, los, los embudos que han hecho con el chatbot, porque se puede. Y recuerden que esto evita el baneo de Facebook, pues tal vez no en un 100%, pero sí un gran porcentaje del baneo de Facebook. Ustedes pueden aprovechar este tipo de estrategia para promover productos que para Facebook son a veces comple complejos y complicados. Entonces, todas las herramientas las tienen aquí, Bilderoles. Y que ojalá es la, todas estas cosas... Que, para todo eso. Sí, Dieguito, y, y que todas estas cosas que estamos mostrándoles de pronto que lo, nosotros mismos hemos aprendido y cacharreando, como dijo Sergio, les sirvan a ustedes para que les tengan ideas nuevas. O sea, nosotros lo que queremos es que ustedes se les despierte esa, esa creatividad para sacarle jugo a la plataforma que tenemos, porque en realidad es muy buena y tenemos mucho, mucho que hacer allí. Muy geográficamente cualquier cosa que nos ocurra en tema de automatización, tenemos herramientas para eso, entonces aquí ya es más como que realmente nos pongamos a definir bien esa idea que incluso vamos, vamos a hacer entrenamientos después de eso, para ayudarles a eso también, pero pues con esto ustedes ya creo que se están dando ideas, ¿sí o no? para que puedan empezar a implementar todo esto entonces bueno, van Mira, a estar de hecho, de hecho, Jonathan García nos escribe que lleva una semana trabajando con esto y que esta informa información le cae como anillo al dedo. De hecho, Jonathan, no solamente tú. Esta mañana Diego nos dijo, uy, esto me acabó. Lo completamos y me sirvió para algo que estaba haciendo. De hecho, nos cre <risas> eh, el lunes nos reunimos y nos creamos este reto. Y durante toda la semana estuvimos trabajando para sacar adelante el reto que era usar el chatbot y terminar con Mailibot 5.0. Ese era el reto y el reto fue cumplido y creo que el objetivo se cumplió. Ustedes tienen ya una idea súper clara de cómo hacer estas cosas. Vean los tres videos, los tres entrenamientos de los últimos viernes porque todo comienza desde el primero con el tema del solo WhatsApp y Mailing Boss 5.0. El viernes pasado todo el tema de CRM que lo dio Vladimir y hoy que estamos combinando. Lo del primer viernes, lo del segundo viernes y estamos completándolo con chatbot y combinaciones e integraciones entre MailingBooks 4, CRM y MailingBooks 5. Entonces, la verdad, algo genial y nos salió súper bien. Eh, y todo para ustedes, entonces... Pues nada, muchas gracias. Vamos a Pero publicar. dicho, esa en... comunidad vale millones, ¿sí o no? ¿Dónde consiguen tantos videos? Así se río, tantos entrenamientos tan detallados. <risa> sí, sí, sí, sí, sí, sí. De hecho, que no se vuelva no, de experto de hecho, en marketing con estas clases, definitivamente es porque no está poniendo acción a lo que está viendo. Y de hecho, eh, esto que acabamos de hacer y lo que hemos hecho en los últimos viernes, es algo que todos necesitamos, estemos haciendo lo que estemos haciendo. Un embudo es muy bueno, pero un embudo con automatizaciones detrás es excelente. Así que esa era la idea y el objetivo de todo esto. El otro viernes, eh, pues la otra semana les contaremos a ver qué se nos ocurre para, para venir a mostrarles a ustedes más bondades y más eh, sí, funcionalidades que nos permite bilderol y más hoy con el 5.0. Eh, y nada, pues... Eh, ¿Qué era el otro que iba a decir yo? Ah, no, vamos a subir el video y más bien ahí vamos a colocar los enlaces para que descarguen el video, el, el flujo y el... ¿El, el dibujo? Y el, el... No, el dibujo no. ¿El embudo? Ah, bueno, el dibujo le puedo poner una foto ahí para que puedan tener el, el, el diagrama, porque no sé si... Ah, no, mentira, yo puedo compartir eso también del panel. Del panel. Sí. En el vamos a colocar público. tres enlaces. El flujo de... De, de chatbot, el, el funnel builder, el diagrama, y en Chita, el, el embudo de tres, de tres páginas que hicimos súper sencillas para el ejemplo. nada todo. Lenir, mucha, muchas gracias, hermano, por, por todo el aporte. Diego, también muchas gracias. Durante toda la semana estuvimos sacando tiempo de todas nuestras actividades para poder sacar esto adelante y gracias a Dios, pues, se pudo concretar eh, con éxito. Eh, ¿Quieren decir algo más? Gracias, que nos vemos en ocho días con favor de ellos si hay algo interesante que podemos hacer. Que sí, va a haber mucho todavía. <risa> hay muchos temas todavía. <risa> Lo que hay que decir es: a vender, señores. No, es que no sí, hay otra forma. <risa> en práctica. De hecho, ese, ese embudo, como está planteado en este instante, está planteado para que ustedes de pronto puedan correr tráfico orgánico a ese chatbot para ofrecer Bilderol, sistema de afiliados créense un video para ese landing donde ustedes hablan del sistema de afiliados. ¿Por qué el sistema de afiliados de Bilderol es mejor que cualquiera que hay en el mercado? Hablar de los dos niveles de comisiones, hablar del 100% de primera comisión, mostrar de pronto la calculadora y mostrar ejemplos de cómo la gente puede ganar dinero. Eh, realmente piénsenlo, va, descarguenlo o reconfigúrenlo por sus propias palabras, pongan un muy buen video ahí y ejecútenlo y nos cuentan. Y lo otro que incluso entre, ya al final de ese chatbot, cuando llegue a un afiliado nuevo, hablen también de la comunidad y díganles que esta misma comunidad ya tiene un montón de entrenamientos súper especializados para que también aprendan a sacar luego la herramienta. O sea, ya no solamente tienen el sistema de afiliados 2T de Builder, o que nos paga muy bien comisiones por referir gente, sino que tenemos esta comunidad donde están quedando todos estos entrenamientos para que el que te llegue nuevo como afiliado, ya también tenga entrenamientos que ni siquiera tú vas a hacer, sino otras personas como nosotros estamos haciéndolo, pues te apalancamos para que la gente que va llegando vaya aprendiendo a sacarle jugo a toda la plataforma. Entonces, bueno, nos vemos en 8 días. Bueno, sí, nos estaremos viendo en 8 días. Les deseo un excelente fin de semana y de verdad espero que les haya gustado este entrenamiento y vamos a seguir trabajando fuertemente para traerles mejores cosas cada vez. Entonces, pues, ya los dejamos Chao, chao. Diego, ¿quieres decir algo, no? Chao, chao. Chao, chao. chao, chao. saludos Chismos. a todos.